ta kanku takua ba mandia mañu Jerusalén chama biko mainga kibi, chitondiona yeni cha Jesús mañu ika taha kicha andio mañibi chandana da atika taken diona quatana nubachi Jesús tate kicha andiona kanachana ya gaka no dio ta ya Chinese bindió, tayaga y hu rey, no a y Israel. Katina, ta taha Jesús, natara y burro, valde, tachaco sorari, matacu a matutun Nayu, bindo, dio on tichabachi, no, Kati machanu no, toveniko ni ni mandraja Jesu maña aniku. da chanata kundi ma Jesu, taha, chaku un Disa di ta ara iya, kuyeta bakka ayi, numa tutun dio, n'ya Jesu, tama nyiwe Jesu, ma ka nara malasaru, manu indira nuyanya Tahana taha nata kurara, Na tuutaana mañan deena Chaayakan kujinya que mañivi cha taana nu Jesu batechito na manda tu Takanku taha mandra fariseu te kecha andra. tuuta andra Chan deendo nianaku hayoni inakuyi batitandi imanyivi tandikunara Kati mandra fariseu